Me la ya va a empezar en un segundo. Ya son las 11 de la mañana y es el momento en que el Observatorio Ciudadano de Guanajuato abre su sesión eh, semanal al público a través de el, el Facebook Live y en esta ocasión vamos a hacer una revisión puntual de algunos aspectos de, que tienen que ver con la jornada electoral del próximo 6 de junio. Por lo pronto, en la jornada electoral hay muchas cosas que debieran estar sucediendo y que aparentemente están sucediendo, pero que el observatorio ha detectado que no es exactamente como nos imaginamos que debe ser la elección y por ello hemos emitido como organismo de la de la sociedad civil un posicionamiento que dice que la base de la democracia es la capacidad de los ciudadanos para elegir a sus mejores gobernantes y representantes para lograrlo se requiere tener la información completa sobre qué trata la elección y la información de los candidatos para enjuiciar su idoneidad para ocupar cargos públicos. Al respecto, este observatorio ha detectado varios errores respecto a la elección municipal. Uno, distorsión de la elección de ayuntamientos. El Instituto Estatal Electoral, IEJ, ha alterado la elección de ayuntamientos reduciéndola a una simple selección de presidentes municipales, tergiversando la complejidad de opciones que reviste la formación plural de un ayuntamiento, sustituyéndola por una falsa elección unipersonal. Dos, El verdadero ayuntamiento. La elección constitucional se refiere a un conjunto de presidentes, síndicos y regidores, 15 miembros para el caso de la capital del estado y no solamente a la de un presidente municipal o alcalde. Tres, carencia total de información para votar. Frente a tal alteración, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato IE, no asume la menor disposición de enterar a la ciudadanía sobre quiénes son los candidatos a ser electos como miembros de todo ayuntamiento el próximo 6 de junio. No hay semblanzas, currículas, o referencias de los candidatos en su plataforma digital. Tampoco los partidos políticos que han postulado decenas de candidatos a regidurías y sindicaturas cuentan con sitios o plataformas electrónicas en donde aparezca la información de sus planillas, los electores votarán a ciegas. Cuatro, las manifestaciones 3 de 3, la presentación 3 de 3, manifestaciones de bienes, de intereses y de situación fiscal por parte de los candidatos propuesta por el IEG y por el Instituto de Acceso a la Información Pública, así como el Comité de Participación Ciudadana Anticorrupción, han sido despreciados por la mayoría de los candidatos y no han subido sus manifestaciones y los pocos que lo han hecho ha sido de manera incompleta, incompleta y omisa. Con preocupación, constatamos que los miembros del IEJ violan el artículo 115 constitucional y los principios de certeza y legalidad, al permitir que la propaganda electoral desinforme a los ciudadanos sobre la esencia de la elección municipal induciendo un voto ignorante. Bajo estas circunstancias, la elección de ayuntamiento se está convirtiendo en una farsa que terminará deslegitimizando su resultado. Este es el posicionamiento del Observatorio Ciudadano de Guanajuato y ahora para comentar y desarrollar cada una de las ideas que se muestran en el posicionamiento. Le voy a dar la palabra a nuestro compañero Carlos Arce Macías, quien eh, me va a hacer el favor de iniciar esta, este desglose del posicionamiento, por favor. Gracias, Memo. Buenas, buenos días a todos los que nos, nos ven. Eh, bueno, yo hablaré de la primera parte, que es el asunto de cómo el IEG, el Instituto Estatal Electoral de Guanajuato, está desvirtuando la elección de ayuntamientos. Desde hace mucho tiempo hemos sostenido que el permitir que los partidos políticos únicamente promuevan su posición para alcalde está alterando absolutamente eh, la elección de ayuntamientos. El artículo 115 constitucional en su fracción primera dice que los municipios se gobernarán a través de un ayuntamiento, no de un presidente municipal, sino de un ayuntamiento. Esto lógicamente significa que el órgano de gobierno es un órgano eh, colectivo, es un órgano que se está integrado, en el caso de Guanajuato Capital, por 15 miembros, un presidente municipal, Dos síndicos y doce regidores. De tal manera que la elección consiste en eso: en elegir por la fórmula de mayoría. Fíjense cómo es más complicado. Por la fórmula de mayoría, el que saque más votos en, tiene tiene garantizada la entrada del presidente municipal y de los dos síndicos. Y luego los doce regidores van entrando de acuerdo al porcentaje de votos que tengan los diferentes partidos políticos, de tal manera que siempre, siempre habrá eh, voces divergentes adentro del ayuntamiento normalmente, o por lo menos la teoría, eso es lo que nos indicaría. Entonces, pues, fíjense ustedes la diferencia entre tener que votar por una persona a tener que votar por 15 personas. Cuando se tienen que votar por 15 personas y que el elector mida más o menos la potencia de, de su voto en relación a los, los candidatos a regidores que entrarán por representación proporcional, pues se convierte en una elección muchísimo más compleja de lo que parece. De tal manera que tenemos que pensar y tenemos que saber de muchos candidatos, quiénes van, quién nos acompaña en el primer lugar de la regiduría, porque normalmente eh, los lugares uno, dos y tres de las regidurías, pues son los que tienen más chance de entrar, porque van entrando de acuerdo a cómo están prefigurados en las listas. Hay otros países donde esas listas pueden ser cambiadas por los propios electores y los propios electores pueden decir en qué lugar van. Pero bueno, aquí así se tiene porque todos los controles están adentro, entre comillas, de los partidos políticos. Entonces, el IEJ, al permitir esto, está tergiversando totalmente la elección. Está convirtiendo una elección de un órgano colectivo de gobierno como si fuera una elección de un ejecutivo, en el caso federal del presidente de la república estatal del gobernador y entonces nosotros lo vemos los electores comúnmente lo ven como pues el equivalente a esos dos personajes a nivel municipal pues es el presidente municipal no es así reiteramos el municipio se gobierna por un órgano colectivo que se llama ayuntamiento el presidente municipal preside la junta de ayuntamiento esto viene del derecho español del siglo XII español, es mucho más antiguo esta forma de gobierno que la, que la que vino posteriormente con la división de poderes en poder ejecutivo, legislativo y judicial, de donde viene el presidente de la República y el gobernador del Estado. Al alterar esto pues evidentemente está, ele... está alterando la elección. Se está haciendo una elección sin que los ciudadanos comprendan, entiendan y hayan sido instruidos de lo que se está haciendo, de lo que se está votando, de cómo se está votando y de cómo se gobierna un municipio. De tal manera que en ese sentido, el IEG, el Instituto Estatal Electoral, está faltando a sus atribuciones, a sus atribuciones de educar, de orientar, a los uh, a los electores de darles la, la información pertinente y está permitiendo pues eh, la tergiversación de una elección. Esto es muy grave, es gravísimo realmente lo que está sucediendo y por eso estamos en los problemas en que estamos metidos, porque ya veremos más adelante esta de este juego que hay en el ayuntamiento, cómo se está viendo en el caso de Guanajuato y cómo este mecanismo está tratando de ser usado para organizar un ayuntamiento a modo para un candidato a presidente municipal. O sea, no estamos integrando realmente un órgano de gobierno colectivo, sino se está prefigurando una elección para organizar una camarilla de negocios adentro del ayuntamiento. Ese es el asunto. Gracias. Sí, yo quería comentar sobre eso que dices. Tú estás refiriendo específicamente al objeto de la elección, que es nombrar un órgano colegiado y eh, pero habría que pensar también que los candidatos pueden ser o miembros de los partidos o ciudadanos que no pertenecen a un partido y que los escogen los partidos. Pero también tenemos que entender que él, el que llega como candidato, pues quiere que, tiene, que rodearse de aquellas personas que le vaya a decir que sí a todo. Pero eso es la intención de él. Pero la de los partidos es que en el esté rodeado... Eh, quienes le acompañen al candidato, vayan representando a diferentes sectores del partido, de la sociedad, etcétera, de tal manera que no importa a qué le importa directamente al candidato, sino al partido. Bueno, y ese es un conflicto. Incluso vimos en esta elección que en algunos casos, gentes que se postularon para ser, para ser candidatos de un partido, renunciaron antes de, de que fueran o no eh, eh, seleccionados por los partidos, porque pues, querían meter solamente a sus amigos de regidores y síndicos, y los partidos no lo permitieron, y, y, les, y pusieron gentes. Incluso ahorita mismo, en la elección del 6 de junio, hay casos, varios casos en el, en el ayuntamiento de Guanajuato, para Guanajuato, en donde se ve este fenómeno, este fenómeno que, que no entiende uno por qué hay problemas en los partidos y, y el candidato, pero es por eso, el, los intereses de los partidos y los intereses de los candidatos, que, que para nosotros ciudadanos no nos importa eso, que se peleen y hagan lo que quieran, pero sí nos interesa que nuestras eh, necesidades como ciudadanos sean resueltas por el futuro gobierno. Nomás quería subrayar eso para decir que sí es, pues sí, sí es correcta pues sí, la Guillermo, visión de, de, de, de la vida colegiada y no la de la decisión de una persona de, de rodearse de sus amigos y que le van a decir que sí a todo lo que, a todo lo que haga empobreciendo la gestión eh, eh, gubernamental porque solamente se tendría una visión. En cambio, si efectivamente es un, el ayuntamiento está formado por gentes de diferentes sectores, las decisiones van a ser más ricas, porque se tienen diferentes puntos de vista, y creo que eso es importante, eso es lo que está promoviendo la constitución, pero que el IEG no lo está haciendo, solamente está anunciando como si fuese una sola persona con sus cuates, y no es cierto. Claro, eso es lo que está permitiendo, Memo, eh, sí. ese, ese, ese es precisamente el problema. Y entonces, lo que, lo que, cuando, cuando esto funciona... A ver, no estamos viendo realmente partidos políticos. La verdad es que no es un asunto entre partidos políticos. Eh, eh, el análisis de confrontación entre partidos políticos es un análisis que no opera ya para el caso específico de Guanajuato. Realmente, lo que está sucediendo en Guanajuato es la operación de una red de corrupción que está poniendo y utilizando los partidos políticos para organizar un ayuntamiento a modo para poder hacer negocios desde el poder, porque es el gran negocio, es mucho mejor negocio que Amazon o que, o que Walmart. ¿eh? Entonces, esta forma de hacerlo cómo es, pues mira, tomamos al pan y utilizamos al pan para llegar al, al ayuntamiento y meter tres regidores y luego nos ponemos de acuerdo con Movimiento Ciudadano para que en el lugar uno y dos o tres metan a Juanito y a Pepito, que son cuates de nosotros y que también van a entrar. Y luego vemos con el verde para que entre este, también uno o dos regidores que estén ya de acuerdo con nosotros. Y luego a redes sociales progresistas para que entre tal o cual persona que también... Es amigo de nosotros y de esa manera vamos a tener prácticamente una mayoría muy importante en el, en el ayuntamiento de 15 votos vamos a tener 10 votos, 12 votos, en fin, y entre todos nos distribuimos el pastel. Eso es lo que está este, sucediendo en Guanajuato. Ese es el camino hacia allá van. Esa es la construcción, es la reconstrucción de la red de poder y de corrupción que venía funcionando pues sí. prácticamente desde, de, desde 2018 entonces en eso estamos pero, pero pues el asunto es la utilización pues de, de todo el sistema de partidos políticos para finalmente concretar y construir esta red de corrupción ¿Quiere hablar este Carla? Adelante, hola, hola. Sí. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, pues ya básicamente Carlos dijo lo que iba a señalar y a mí sí me gustaría que el IAC transparentara cuáles son las lógicas de motivación de estos partidos satélites, sobre todo en los cuales se repiten las regidurías, no solamente las presidencias municipales, sino que los candidatos están también por una regiduría y en este sentido es como una necedad querer estar sí o sí dentro del ayuntamiento. ¿Cuáles son las lógicas de motivación de los personajes que están detrás de estos eh, partidos satélites apoyando económicamente a los partidos? Porque sabemos que cualquier partido político eh, pues necesita dinero. No Podemos entender el PAN, el PRI, el PRD, que son partidos consolidados, pero estos nuevos partidos, ¿quiénes los están apoyando? Eso me gustaría que fuera transparente por parte de las autoridades. Este, esa es una parte. Y la otra, no sé si mencionarlo ahorita o más adelante, por quién están compuestas estas planillas y quiénes son los personajes que están detrás de todo esto. En este análisis que estamos haciendo de, en el observatorio, nos, bueno, me di cuenta, encontramos que, por ejemplo, este partido satélite, y voy con los partidos satélite, satélites porque son aquellos partid, partidos que quitan votos a los partidos más fuertes. Y es una manera de dividir y vencerás, ¿no? Este, a, a, aquí, por ejemplo, encontramos eh, este señor Fuerza por México y tenemos como primera regidora a la señora, les voy a pasar el nombre, Celia Carolina Valadez Beltrán, que tiene, según el periódico Zona Franca, tiene una relación sentimental con el regidor Aguayo. Entonces, este tipo de situaciones son las que no podemos permitir como ciudadanos y pues por ahorita eso es lo que yo quiero, eh, quería comentar. Eh, Oye, doctor, Carla, síguele, Carla, síguele, está muy bien tu análisis, síguele Carla, la gente quiere oír eso. Creo que Javier nos pidió la palabra también. Bueno, no la había este, solicitado. No, per perdón, en, Pero, eh, no, es no, que ah, me dijo Piri. Bueno, ya sabes este, que Piri le gusta que yo hable sobre el tema, más sin embargo, es un tema delicado, el que no esté cumpliendo eh, normativamente y jurídicamente las funciones del Instituto Electoral, en cuanto a socializar eh, la información de las temáticas eh, de las campañas o los temas, y si esto cumple con eh, eh, que los candidatos puedan tener una visión integral eh, de todas las partes eh, de los ayuntamientos, ¿no? Y ahorita pues tenemos un poco más de información eh, relacionada con una serie de propuestas fast track ya de, de, de la parte del segundo debate, que no sería tema en este momento, eh, más sin embargo sí analizar por qué eh, el Instituto Electoral no ha hecho programas de difusión de temáticas sobre planeación ambiental en el municipio, algo que oriente y tenga más información el ciudadano eh, común y corriente. Muchas gracias, Javier. Este, bueno, pues le voy a pedir a Carla que, por favor, el segundo punto relacionado al verdadero ayuntamiento, eh, que en el posicionamiento 2, eh, se dice que la elección constitucional se refiere a un conjunto de presidente síndicos y regidores, 15 miembros en total para Guanajuato Capital, y no solamente a la de un presidente municipal o alcalde, si sí es tan amable, Carla. Sí, con gusto, este, sí, esa, esa, debemos de tenerlo bien presentes nosotros como ciudadanos, entonces sí poner mucha atención en el voto razonado, hacia quién vamos a dar nuestro voto, y quiénes son todos aquellos personajes que están ligados con esta clase dominante, ¿no? En esta escala local que tenemos de, de política local, que más que clase política es una hegemonía organic, organicista, que, que ya sabemos cómo ha dejado nuestro ayuntamiento los últimos tres años, eh, yo sí invitaría a la gente a que reflexionara su voto y a que vea que no estamos votando por un presidente municipal, estamos votando por un ayuntamiento. Que pongan atención en el número de votos y que razonen hacia dónde se va um, a ir su voto y también, por qué no, pensar en el voto útil. Pensar en el voto útil. Si usted, señora, señor, joven, que no, no va a votar, salga por favor a votar. Vean cómo están las estadísticas, vean cómo se está haciendo la compra de votos a través de calentadores solares, a través de promesas de obra pública de la, de, de, del, del presidente municipal Navarro, que ahora bueno, está de, de permiso, pero que, que ahora es la manera o el modus operandi de cómo obtener votos y cómo asegurar la candidatura nuevamente. Aquí tenemos que, que tener muy presente eso. Las promesas ya no son suficientes. Necesitamos eh, actos concretos, necesitamos políticas concretas y políticas que estén, como decía eh, doctora doctor Esparza, socializadas, que estén a, al alcance de todos y que sean estrategias, metas, objetivos concretos. No podemos seguir con promesas de campaña que no se cumplen porque ya tuvo su oportunidad tres años y no lo hizo. Entonces no esperen que lo haga en estos tres años próximos. Pues pasamos al siguiente punto, no, Memo, no, no traes tu micrófono. Muy bien. Aquí estoy leyendo una carta de Paloma, luego la comentamos. Guillermo, no está abierto tu, tu micrófono, está cerrado tu micrófono. Perdón, ¿no? perdón. La carencia total de información para votar es el punto tres que nos, nos hace que nos, estemos preocupados porque prácticamente los ciudadanos van a votar a, a ciegas. No sé si alguien quiera intervenir sobre ese punto, porque no se encuentra en la, en la página del IEG. Eh, por ejemplo, algo que suponemos todos que existe, tal vez lo tenga el IEG, pero no está a nuestra disposición, es el, eh, la historia de vida, el currículum vitae de cada persona que va a aceptar candidato, que es candidato, ya desde el presidente, los síndicos y los regidores. Si, busque, si Fuera una situación abierta, podríamos consultar en la página del IEG todo eso para eh, ver la, el perfil de cada uno de ellos y que al final decidamos quién es para nosotros el mejor y por lo tanto uh, votemos. No sé si que... Eh, eh, adelante, Carla. Sí, a mí me gustaría... Les puedo compartir pantalla, por favor, para que vean la información sí. que tiene, lo que puede encontrar la gente. De, si busca en el IE, sí, ¿ahí ya pueden ya. ver mi pantalla? Sí. Oye, Carla, sí. Carla, Carla sí. diles a la gente que es el IE. mucha gente desconoce. Ok, el IE es el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y básicamente el posicionamiento que nosotros lanzamos esta mañana como observatorio va dirigido a ellos pues para que hagan las cosas con transparencia y con claridad, que no exista omisión y que no exista esta opacidad que nos tiene tan confundidos a los ciudadanos, ya que es, el, es, el, es la institución que debe de estar encargada de promover el voto y de promover la democracia, la democracia participativa por parte de todos los ciudadanos y que lejos de mostrarnos información, están ocultando o no está la información completa. Yo les voy a decir una cosa. Para poder hacer el análisis de todos los candidatos, no es suficiente con entrar a la página de, de IEF. Si ustedes entran a la página, van a encontrar esto, se van a ayuntamientos, buscan por municipios, por ejemplo, vamos a Guanajuato, cargo de elección popular, vamos a este, presidencia municipal, y entonces aquí nos ponen a todos los personajes. Ya, bueno... Iba con Navarro, pero ya no le voy a hacer más promoción a ese señor. Tiene mucho dinero para hacer campaña. Está rayando todos los callejones con graffiti. Está regalando talentadores solares al por mayor. Está, tiene muchos videos publicitarios y spots. No sé dónde. No, esa es otra cosa que a mí me gustaría saber por parte de Didier. ¿Cuánto ¿A cuánto asciende el tope de gastos de campaña? Y que nos aclaren por qué hay tanta desigualdad. ¿Por qué vemos candidatos caminando con ocho voluntarios o con cinco voluntarios mientras este señor Alejandro Navarro se pasea haciendo comerciales en un camión? Perdón. En un camión pintado del pan. Que, que nos aclaren eso. ¿Por qué tanta diferencia? Yo entiendo que puede ser por, la, por el porcentaje de votos, pero eso es muy desigual y es una competencia desleal para los otros candidatos. Vamos con el siguiente el licenciado Edgar Castro Carla, ¿Sí? Fíjate nada más Alejandro Navarro me dicen los que saben esto ayer hay 40, 50 gentes alrededor de él en su campaña de él todo está pagado por el erario municipal, no han querido informar a la gente que lo solicitó, donde el dinero que está gastando Navarro está disfrazado, es dinero del municipio, ¿Eh? Ojo y no han querido develar en la, ha habido gente que pide la transparencia y el tesorero finge demencia, el pobre presidente municipal que está actual puesto es un patiño el dinero es del erario municipal ojo Memo, ¿eh? perdón sí. esa, esa aclaración me gustaría que viniera por parte del IAC porque es una institución que debe de estar eh, al pendiente de todas estas situaciones o sea, no puede ser tan desigual he visto, por ejemplo, al señor que les acabo de mencionar de Fuerza por México la otra vez fui a Los Tacos y él está ahí con su camionetita pintada de Fuerza por México, ¿no? y, y luego vemos el camión de Alejandro Navarro del chambeador, o sea ¿cómo? oigan, oigan es que esto es igualito al, al PRI de 1980 I'm o here, a los finales de los 90 eh, 70 nada, Carlos, no te no equivoques de los setentas ah, de los 90 este porque estaba en el culmen cuando cuando cuando fue expulsado del, del poder ejecutivo federal Piri. bueno pero pero más allá de eso nada más quiero llamar la atención sobre una cosa el municipio no tiene contralor no tiene contralor no hay un instrumento para controlar el uso de los dineros públicos en el municipio de Guanajuato claro, van a decir que tienen ahí una gente encargada pues tienen un canchanchan que está encargado precisamente de decir que todo está bien pero no hay un contralor entonces la caja está abierta Adelante Carla, tú sigues Bueno, entonces ya vamos a dejar a, a Navarro fuera, ya no le vamos a hacer propaganda porque obviamente tiene mucho Tampoco vamos a hacer propaganda a nadie, ¿no? Pero vamos con el segundo candidato porque de los demás no encontré mucho. Pero, por ejemplo, de Edgar Castro Carrillo. Veo es coalición. Aquí nos dice el cargo al que está aspirando, este, datos generales, este, pero no hay, no hay nada más. Aquí dentro de la página del IEF. Sin embargo, buscando en redes sociales en las páginas, encuentro mmm, esta página. ¿Quién es Edgar Castro? Me imagino que esta página es de, de la publicidad que está, que está haciendo el licenciado, el señor Edgar Castro, y aquí no se dice cuál es su trayectoria administrativa, ha sido regidor, ha sido presidente municipal, fue delegado federal, ha sido presidente municipal de Guanajuato, nos da también la trayectoria legislativa, eh, todo lo, de donde ha sido parte, la trayectoria política, su afiliación con el PRI, entonces podemos eh, ver que por lo menos tiene esa, pues esa militancia o esa... Eh, va acorde con su partido. ¿no? Eh, todo, todo es acerca del PRI, eh, tiene su trayectoria académica, es una persona preparada, licenciado en, en Derecho por la Universidad Iberoamericana de León, posgrado en notaría pública por la Universidad de Guanajuato, estudios de maestría en Administración Pública por la Universidad de Guanajuato, diplomado en Derecho Parlamentario por la Universidad Iberoamericana, bueno, todas estas cosas yo no sabía, por ejemplo, su trayectoria académica, porque cuando yo me meto a la página del IEF, no aparecen todos estos datos. ¿Ok? Ahora, ¿eh? mande. Navarro tiene la igual preparación académica, ¿eh? Igualita. Navarro. Híjole, quién sabe. Yo no, no, no, no he visto como todo el, el currículum, porque no está, pero, pero, pero aquí a mí ya me da... Eh, analizando de manera objetiva y de manera general, pues ya me da un poco más de confianza saber que pues por lo menos este señor tiene una trayectoria académica que ha sido parte de un solo partido, que no ha estado chapulineando de un, de un lado a otro, que ha tenido ya cargos públicos. Ahora vamos a ver el desempeño en estos cargos. ¿no? Eh, vamos a ver también aquí que está eh, un formulario de aceptación de registro a la candidatura esto me pareció a mí muy interesante y por eso quise mostrar este ejemplo que no encontré con ningún otro candidato. Y es un ejemplo de un formulario de aceptación en el cual él está poniendo, creo que son los requisitos que les pide el INEC, por favor, corríjanme si no estoy en lo correcto. Eh, es el, eh, les piden sus datos generales, eh, les piden eh, las propiedades que ellos tienen, es básicamente una 3 de 3. Y transparenta lo que tiene. Eso a mí me da confianza. Me da confianza eh, en, en cuanto a que está reflejado lo que está presentando Aline. ¿Me explico? Que no tienen otros candidatos. Ahora, aquí hay un formulario y, y, ta, y, y, y también esto me pareció muy interesante. Dice, estamos muy interesados en lo que nos puedas decir. Por favor, envíanos un mensaje tiene esa apertura para escuchar a las personas. Y eso me parece interesante. Ojo, no estoy diciendo voten por él, no estoy diciendo eh, es el mejor, eh, no estoy, no. Simplemente los hechos y lo que hay ahí nos da un poco de claridad en cuanto a que si el IA no está haciendo su trabajo, esta información debería de estar en la página del IEF. ¿Me explico? Por, eh, por el contrario, no encontré nada de otro candidato. Me estaba comentando José, el licenciado Santibáñez, que Paloma acaba de subir un comunicado al observatorio. No sé si alguien lo pueda ver porque yo no lo tengo a la mano. lo no, vamos a leer al, después de que terminemos eh, todos ah, estos ok, puntos del... ok. Sí. Bueno, era lo que les quería mostrar a la gente. Entonces, ¿y tú por quién votas? Aquí está. Y pueden buscar persona por persona, vemos aquí también, no hay nada, Olga, Israel Cabrera, vemos aquí, no hay nada. Sin embargo, cuando buscamos en las fichas, por ejemplo, de Movimiento Ciudadano, creo que fue una de las que analizamos, y cuando nosotros analizamos, por ejemplo, las propiedades en el 3 de 3, que él sí la tiene presentada, la verdad es que molesta que quieran ver la cara de tonto a los ciudadanos. Aparece, por ejemplo, en un caso... Carla, ¿quién? Eh, por ejemplo, Cristian, este, Cristian Manuel Ortiz Muñiz, sí. este, tenía declarado, por ejemplo, una casa de con un terreno de 1,900 metros con 400 metros de construcción, 400 mil pesos. Entonces yo, yo, yo le quería llamar para decirle, pues dime dónde, para comprarme una igual, ¿no? <risa> No inventen, no inventen, de verdad. Oiga, pero una, déjenme llamar la atención sobre una cosa ahorita que está en esta explicación, Carla, que es muy interesante. Fíjense lo que tenemos, el panorama que tiene aquí, a, aquí el elector. Puros presidentes municipales, solamente los presidentes municipales. La pregunta es, ¿y los síndicos y los regidores? ¿Dónde está toda esa información? Ahí está, ¿cómo están tergiversando totalmente la elección? Porque bajo esta per perspectiva, pues el, el, el ciudadano dice, pues vamos a elegir un presidente municipal. Es sobre los cuales hay algo de información, pero de todos los demás no hay nada de información. Uh -huh. Esto es realmente una cuestión muy, muy seria que altera totalmente el panorama electoral en este año. Muy, muy seria y no le hicieron caso y siguieron proponiendo una cuestión unilateral, que esta cuestión unilateral a lo que nos lleva es al gobierno de un solo hombre, en un órgano que debe de ser colectivo. Fíjense lo serio que es, pues es, es, es, es un, es conducir al elector hacia las cuestiones unipersonales, lo importante es lo unipersonal, punto, que lo, lo importante para la sociedad es ser gobernada por una persona. Esto es totalmente contrario al, al, al, al, a la estructura democrática que la misma constitución nos explica tiene México. Ese es México. Ese es, ese es el problema ahí está perfectamente retratado. Gracias, Carla. Carla, síguele. Ibas muy bien porque me gustó mucho eso que dijiste. Está toda la ciudad tapizada. Fui a Santa Rosa y está tapizada de puro. Este muchacho, el que dijimos, ese muchacho es impresionante la publicidad que se está haciendo, ¿eh? Es un solo hombre, y tiene razón Carlos. Yo no he visto ningún hombre quiénes son los síndicos? que ellos son síndicos, y Él solo aparece en las cartulinas, y es impresionante la publicidad, Carlos. Prohibido decir el nombre por tercera vez. Adelante, Carla. Eh, sí, pues, eh, yo, yo lo que voy es que aquel candidato que no está mostrando... Eh, las situaciones o, o las personas que están dentro de su equipo de trabajo, vale la pena realmente un voto o que están asociados o que existen estos vínculos. Vemos en la candidatura del PAN y ojo, porque hay una persona que nos está sintonizando y que sigue nuestras, eh, eh, nuestras sesiones y está diciendo que ay Navarro, Navarro, señor, voy a buscar su nombre porque lo voy a dirigir eh, a usted. Jaime Cruz Arredondo. Le voy a decir una cosa, señor Jaime Cruz. Nosotros no somos, no odiamos a Navarro, nosotros no estamos cargados contra Navarro, nosotros somos un observatorio. Y dentro de, nuestra, de nuestros deberes está ser observadores de las situaciones que está pasando en el municipio. Tenemos que mantener nuestra objetividad y tenemos que mantener una postura de, eh, de ver las cosas en, en un total espectro. Y no es posible que nosotros no hablemos de este señor Navarro cuando estamos viendo que todas las intenciones están puestas para que él quede nuevamente en la presidencia. Y nuestro compromiso con la ciudadanía es precisamente este, darles a conocer que hay más opciones, que no es todo Navarro. Nos están bombardeando con información, con comerciales, con grafitis, con camiones, con cubrebocas, con todo lo que se imagina de puro Navarro. Yo no sé si usted vive aquí, porque si usted está aquí debe de darse cuenta de eso. No hay más ciego que el que no quiere ver. Eso es lo que le quería decir al señor este, Juan Cruz Redondo, que, que no estamos en contra de él. Es simplemente este clientelismo, que estamos hartos de estos políticos de pacotilla, que creen que nos ven la cara. No nos ven la cara. Somos una sociedad crítica y somos una sociedad que se está preparando para algo mejor. Muy bien, Carla, muy bien. Fíjale, pues, porque la gente sepa lo que tú hiciste, estudiaste y investigaste al Instituto Electoral y no hay información de las planillas. Eso es lo que, el objetivo, el objeto de este programa del día de hoy. La gente no tiene idea quiénes conforman las planillas. Por eso es lo que tú estás haciendo. Y es una profesionalización que hiciste de investigación. No es un, un tema de, de ocurrencias. Fuiste a investigar al Instituto Electoral y no tiene ninguna información al respecto. La ciudadanía mucho menos tiene, ni sabe de qué se trata. Ese es el tema de que está tocando Carla. Y sí, yo quiero comentar que el siguiente punto, este, ante él, lo que nos acaba de decir Carla, pues nuestra afirmación es que los ciudadanos van a votar a ciegas. ¿Por qué? Pues porque el IEC no publicita ni siquiera un currículum de, de cada una de las personas que son candidatos. Pero tampoco podríamos pensar que no, que es obligación de los partidos. Los partidos tampoco tienen en sus páginas de cada partido todo su candidato con sus síndicos y sus regidores para que haya una fuente donde podamos abrevar y conocer a los ciudadanos. A ver, ahorita, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos tardes. Wow, buenos días, Guapísima Bien, yeah, la Lolita otra vez. ¡Bien Lolita. Gracias. Gracias, Piri. Muy amable. Bueno, yo sí, yo quería comentar nada más, eh, este, desde que Carla estaba, este, haciendo alusión a esto. Y, y, y Carlos Arce ya lo, lo reafirmó también un poquito, ahorita Memo. Efectivamente, efectivamente, no, no creo que la gente no sepa que solamente nos va a gobernar una sola persona. O sea, que el presidente municipal solamente va a ser una persona. sí, Y desconocer en la planilla de todos los demás es muy, muy grave, porque realmente quien va a conformar el ayuntamiento, quien va a aprobar, quien va a decidir, el rumbo que debe tomar, el dinero, las obras, los proyectos, es el ayuntamiento. Entonces, es importante conocer quién va a conformar el ayuntamiento. Por lo menos, nosotros como observatorio, por lo menos, queríamos saber de dos, dos, dos personajes que son el primero y el segundo regidor. ¿Sí? Y, ahí, y, de, y de, obviamente también del personaje que va como candidato a la presidencia. Y sus dos síndicos, porque son los que van a llegar. Nada más de, de uno, no sé si me estoy dando a entender, solamente va a llegar uno, de todos los candidatos que andan, de todas las planillas, solamente va a llegar uno con sus dos síndicos. Nada más. Pero sí pueden entrar de diferentes partidos sus regidores. sí Entonces, si eso es lo que nos va a gobernar sus regidores... Sería importante conocer de cada uno. Nosotros, les digo, nosotros como observatorio hemos buscado por lo menos de dos, nada más de dos, del primero y del segundo. No sabemos cuántos entren. sí. Bueno, de, de partido, sabemos que tienen que ser 12 exclusivamente. Pero, ¿quiénes van a entrar? ¿Cómo... cómo, cómo, cómo ¿Cómo podemos nosotros definir el rumbo de nuestro ayuntamiento si desconocemos quiénes son las personas? Efectivamente, dentro de, de, de LIEG no, no hay información en las páginas que se buscaron. Es más, a veces hasta ni por Facebook los conocemos. No sabemos ni quiénes son los cínicos, no sabemos ni quiénes son los regidores. Solamente de algunos que ya han ocupado cargos públicos que en varias planillas, en varias planillas, ¿sí?, van como candidatos y como regidores, ya sea en la primera o en la segunda posición. Eso también es bien importante que la gente lo sepa, o sea, ¿por qué? ¿A qué van? Van a competir. Si yo estoy segura de que yo puedo ser candidata a la presidencia municipal y tengo perfectamente mi currículum y he hecho cosas y acciones por la sociedad... Y, y, y tengo la convicción de que la gente conoce mi trabajo, ¿por qué tengo que ir como regidora? ¿En primera o en segunda? O sea, pregunta. Entonces, aguas, porque hay intereses, hay intereses muy, muy importantes y muy personales. ¿sí? Ahora, que no vayan en la primera o en la segunda regiduría, pero yo voy como candidato y esto es para los que van como candidatos y no van en las regidurías. Pero tienen una trayectoria, ¿sí? Y esa trayectoria, solitos, solitos, se la van dando. Nosotros no los metimos a que fueran ni candidatos, ni que fueran diputados, ni que fueran presidentes. Bueno, ellos aceptaron y participaron y si llegaron, pues llegaron. ¿Y, y, y qué hicieron? Esas son las críticas. ¿Qué hicieron? ¿Sí? Este señor está diciendo que nos la pasamos criticando y que empezamos con X personaje. No, estamos criticando las acciones de los personajes, ¿sí? Personajes que conocemos trayectorias, que conocemos sus funciones, que conocemos sus cargos y lo que ha hecho. Y realmente, pues eso es lo que se critica. Eso es lo que, de lo que estamos hablando, es de lo que estamos observando. No, no esté, como dice Carla, no, no nos chupamos el dedo, ni tampoco que nos den a tole con el dedo, ya basta. Somos una sociedad pensante y precisamente como sociedad pensante tenemos que actuar como sociedad pensante, siempre y cuando tengamos las armas. Veamos, veamos las planillas, por Dios, ¿quién va en las planillas? ¿Quién quiere repetir? ¿Quién no quiere repetir? ¿Sí? volvemos quién nos va a gobernar quién una muchachita que ni siquiera tiene la, la, la capacidad ni siquiera tiene por decir algo tiene una carrera trunca o sea que no ha terminado que no se le conoce gran trayectoria porque está dentro de, de, de la yunta, digo, del digo del presidencia municipal trabajando esa muchachita nos va a gobernar esa muchachita va a decidir por nosotros. Va a dar nuestro voto por, porque las cosas se hagan por Dios. O sea, eso es lo que tenemos que recapacitar. Dentro de otras planillas, veamos quiénes son. Ya estuvieron unos, ya, ya se vio su trayectoria, no la hicieron, fueron corruptos. O sea, pero también hay otros que son nuevos y, y desconocidos totalmente para, la, para toda la, la sociedad. Entonces, sí es importante conocer por lo menos, por lo menos un currículum así, o sea, dos, tres cosas, que sepamos de dónde viene quién es, qué estudios tiene, qué preparación, en qué nos puede apoyar ese es, ese es mi, creo que me emocioné Sí, esa es mi sí, sí, Lolita. Bueno, Muchas gracias Lolita por tu participación y aclarar que efectivamente quien gana la elección entra en el como presidente municipal, el partido que gana, entre el presidente municipal y sus dos síndicos. Pero los regidores se forman de otra manera, ¿no? Dep dependiendo del número de votos que haya tenido cada partido. Muy bien. Pero también que debemos subrayar que, que sí es cierto que no hay información. Pero hay, sí hay una información mínima en el, en el IEG, y es que está el partido con el nombre del candidato a presidente con los nombres de los síndicos, con los nombres de los regidores, es decir, solo los nombres. Pero cuando uno va a votar, no conoce a toda la gente que está concursando para, para llegar a algún puesto de estos del ayuntamiento. Entonces, por eso es que hace falta la información personal de cada uno. Adelante Carla, por favor. Y hace falta la página del IEG, porque vuelvo a lo mismo, o sea, las personas no tienen el tiempo o no queremos estar ahí buscando, siendo investigadores para ver, ah, no, es que yo, yo lo tengo en una página aparte, como es el caso de, de Edgar Castro, que sí presenta el currículum de, de toda su planilla y de todas las personas que están con él, al igual que la doctora Cano, sí, Cano, ¿verdad? Cano Canchola de Morena también presenta una breve, muy breve, de hecho, descripción de las personas que están en su planilla. Pero nosotros no tenemos por qué estar investigando, ese es el punto. Esa información debe de estar disponible para todas las personas y desde el IEG. El IEG tiene que ponerse a hacer su trabajo y a mostrar esta información. Por otra parte, quiero decir algo. Esta información que nosotros estamos generando y que estamos mostrando aquí en el Observatorio de Guanajuato no es, un es, no es nada más un análisis que nosotros hemos hecho como observatorio. Hay un equipo de trabajo que está trabajando eh, pues durante la semana del filtro, eh, filtro ciudadano que, que, no, que sí eh, fue convocado por el Observatorio Ciudadano, pero que son ciudadanos comunes que se han hecho cargo y se han dado a la tarea y nos han regalado su tiempo para hacer este, esta labor, y por lo cual estoy muy agradecida, gracias a todos los que se han tomado su tiempo, de verdad, son sesiones muy largas, de, de horas, para estar haciendo este tipo de análisis, y quiero hacerles un reconocimiento público a, a todos ellos que nos han apoyado tanto, porque de verdad, es nosotros como observatorio no podemos sin el apoyo de la sociedad que nos está apoyando. Métese, te molesto. Muy bien, Carla. Muy bien. Y, y, en, y en ese sentido sí también quiero ser muy enfática que, que, que les quede claro a estas personas que quieren gobernar, que no somos el observatorio señalando, que la gente se da cuenta de lo que están haciendo y que mucha de esta información proviene de la misma sociedad. Entonces vuelvo a lo mismo. Somos una sociedad crítica y cansada de estas situaciones. Así es que aguas gobernantes, porque los estamos vigilando. Bien. Sí. Sí. La, la, la cuarta punto, es referente a las manifestaciones 3 de 3, que tiene un antecedente. Hace algunos años, se creó una página a nivel nacional de 3 de 3, y la ley obligó a algunos, y a otros no, a que subieran ahí sus, eh, su información, eh, que tiene que ver con su declaración de bienes, eh, qué bienes tiene, qué intereses tiene, en qué empresas participa, si es socio de alguien, si debe, etcétera, Y también si ha estado cumpliendo con su declaración eh, fiscal. Bueno, ese antecedente, eh, en Guanajuato ahora el IEG propuso que se creara una página que se llamara igual que la nacional, 3D3, y estuvo de acuerdo con eso y colaboraron en su construcción. Este, el Instituto de Acceso a la Información Pública y el Comité de Participación Ciudadana Anticorrupción. Esos tres órganos eh, promovieron que se creara la página para que todo mundo pudiera subir esas, esas manifestaciones de intereses, de, de, de bienes y fiscales, y que lo hiciera el que quisiera. Y obligó a que los de los candidatos, solo a los candidatos a la presidencia, lo, era una obligación. Todos los demás, creo, entiendo que, que si quieren, pero nadie ha querido, ni siquiera los que están de candidatos a la presidencia municipal. O sea, hay muy poca información: tres personas de diez para el municipio de Guanajuato, y, y igual está el resto del, del estado, ¿eh? O sea, la, los que quieren, que dicen que viven para servirnos a los ciudadanos y que están entregados eh, al pueblo, no quieren transparentar sus bienes, sus intereses y su comportamiento como ciudadanos para pagar sus impuestos. ¿Por qué digo que no quieren? Pues porque no lo transparentan en esta página. No, este, no sé si alguien quiere... Hablar de este punto, yo hasta aquí menciono eh, que, que la mayoría de los candidatos no han subido eh, información a esta página del Estado de Guanajuato, donde vemos del, que de los candidatos de Guanajuato solamente está Navarro, este, Edgar Castro y Cristian. Nada más. Sí, Lolita, por favor. Efectivamente, mira, eh, es, sí, se, se supone. Se supone que es una obligación que está manejando el IEG. No sé cómo lo están dando el seguimiento, la verdad, porque nada más son tres los únicos que, que han, dado, han hecho su 3 de 3, su declaración 3 de 3. Pero también, o sea, yo ya hice mi declaración, sale, va y pongo lo que yo quiero y yo no sé si, si el IEG... Eh, tiene la facultad o quién tiene la facultad para para verificar si realmente lo que están poniendo es es verídico porque bueno a otra vez aparecen ahí como dice Carla una una casa con terreno de mil metros y es, es, es, esto es ficticio ¿eh? no estoy para que la gente luego no se moleste y diga usted dijo que no es, esto es ficticio pero métanse y vean quién quién está a puesto eso. Y Carla ya lo checó. Eh, una. Lolita, casa, perdón, eh, perdón, Lolita. Este, sí. ¿Por qué no hacemos el ejercicio y le pedimos a Carla que entre a 3 de 3 Guanajuato y vemos algunos casos? pues ¿Podemos ver los tres casos que hay ahí y los analizamos? Ahorita Me, lo parece, voy. Hey. Me parece perfecto, Carlos. Sí, para Me que inventa. luego no digan que uno, inventa, que uno inventa cosas, porque sí hubo hubo un, una, una investigación. Hubo un trabajo, no, no, estás, estás, este, con el micrófono cerrado, Carly. Carla. hable Abre tu micrófono. Ahí está, ponle Guanajuato, a ver quiénes están de Guanajuato. Sí, le, le, les voy a dejar para que ustedes lo expliquen y yo les voy moviendo aquí al cursor, ¿ok? Porque, okay. O sea, porque yo ya hablo un montón. Ponen filtrar candidatos Guanajuato. Abajo, abajo, abajo. No, bueno, es esa, esa arriba donde dice, súbele, súbele, súbele, súbele, súbele, súbele. Ahí dice, filtrar can, candidatos, municipios, ponle Guanajuato. Ok. Este, cargo, este, ayuntamientos, o, a ver cómo dice, en el cargo. No, no, no, no, en no, en donde dice cargo todos. Ahí, fíjense bien, dice presidencia municipal, no dice ayuntamientos, para que vean cómo, cómo todo está hecho un... Y dice presidencia. <risa> presidencia municipal. Ahora filtrar a ver aquí, quiénes están. No hay más que tres ahí, mire. Entonces, vamos a entrar a, a Castro Cerrillo y abajito, en donde está la casita, es, es la manifestación de bienes. Primero nos dice quién es, que ya acabó su licenciatura este, en 1999 eh, y luego arriba la comisión que quiere, este, pues es una comisión federal, dice ahí, nivel de orden de gobierno federal, pues no, no es federal siquiera, entidad federativa Guanajuato, en fin. Ya abajo sí dice detalle del cargo presidente municipal. Él quiere ser presidente municipal. Los empleos que ha tenido, pues en el Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué otro? Más en el Partido Revolucionario Institucional, más en el Partido Revolucionario Institucional, abajo. Sigue siendo del Partido... En el municipio de Guanajuato, que fue presidente municipal, este, del 10 de octubre de 2015 al 9 de octubre de 2018, no nos dice, por ejemplo, que fue presidente municipal interino. Se le olvidó ponerlo. Bueno, los ingresos a ver cómo, cómo andan sus ingresos. Ay, caray. Cómo están sus ingresos. No gana nada. bueno, bueno puesto anterior. Este, ¿cuánto ganaba? Pues no dice nada tampoco. Nos, ahora, inver, este inversiones. No tiene. Adeudos. Tampoco. Y préstamos. Tampoco. O sea, económicamente. No tiene nada. No nada. <risa> cerramos y nos vamos eh, nos, nos vamos a... Pero en la, a, otra a la página, que él, tiene, cuando, en la página que, que él tiene, ahí sí pone la de, las declaraciones. Entonces algo está sucediendo pero, ahí. Es, algo está sucediendo. Este es, este es el portal 3 de 3. En donde están las manitas está la manifestación abajo, abajo. El, el verde, el simbolito verde, no, de, de Edgar. Edgar. Ahí bueno. Ok. Eh, Empresas. No tiene empresas, instituciones con las que tenga relaciones y que esté relacionado y pueda haber conflicto de interés. Ninguno. Apoyos que haya recibido y por lo tanto se generen intereses. Tampoco representaciones. Tampoco clientes. No tiene beneficios privados, beneficios que haya familiares, etcétera. Tampoco fideicomisos. Tampoco. O sea, este señor. Si llega al gobierno no va a tener conflicto de interés porque no conoce a nadie. A ver, nomás explíqueme algo. Yo vi la presentación de Edgar, la que él dio de manera personal. ¿Y por qué el 3 de 3 no aparece eso? Eso es lo que no entiendo, perdón, yo tengo una confusión. ¿no? Yo no sé, ¿no? yo no sé. Porque él no la puso, porque yo, tiene que ser, el cada, cada persona tiene que subirla y llenarla. Sí, él la subió y dijo, ya cumplí, pero no tiene información, como ustedes pueden ver. Ahora fíjense bien en esto. ¿Por porque ¿Está? si hay información, pero está dispersa. Esa es la cuestión, que la información no está ahí donde debe de estar, pero sí. Es correcto. Quizá, o sea, sí la está transparentando, porque estamos viendo. No, no que lo está, que está transparentando, Carla. Discúlpame, pero la forma de transparentar información es a través de las manifestaciones 3 de 3 Si no lo hace, es un problema pero miren fíjense bien ahora en el SAT ahí está su, su, su declaración este, de, de impuestos pero, pero no concuerda con lo otro nos dijo que no tiene nada que no gana nada entonces cómo está el asunto para eso sirve todo esto eh yo sí puedo explicar algo de manera extra el señor se divorció de la señora animelo no, pero eso es secundario. A ver, lo, lo que lo que esté aquí, no vamos a las cuestiones personales. Ya, luego está, este, otra vez los de Guanajuato. Ok, síguele. Allí, no, ese es el fiscal. Luego, debería de dar también, no, eso no, eso no, porque es para exportar nada más. No, la otra parte del mundito ese que trae ahí una cosa como una, no sé. Este, ahí no presentó un compromiso que les están pidiendo con la integridad. ¿Cuál es su compromiso con la integridad? No lo presentó. O sea, no hay compromisos para promover la integridad, la honestidad en su gobierno. Ese, esa es la 3 de 3 de Edgar Castro Cerrillo. Vamos a meternos al caso de Navarro. A ver. Declaración patrimonial. Vamos a ver. Bueno, aquí está. Este... Eh, tiene una licenciatura en administración de empresas por el instituto universitario del Prado quien dice que es cuál bueno. instituto es ese perdón mi ignorancia perdón Ah, no, Bueno pues quién sabe ya sabemos que son, son, son, son, son este, empresas este, que, que dan títulos patitos pero bueno este, ahí está este, cuál es su, su, su posición que, que que quiere detentar que es la de la de alcalde, los empleos que ha tenido. Vamos a ver. En el gobierno municipal, este fue director de desarrollo económico. En el Congreso del Estado, fue diputado seguramente. Ahí está. Pero son los únicos empleos que ha tenido. Miren, los únicos empleos. No hay más empleos. ¿eh? Por si alguien sabe si ha tenido otros empleos el señor. ¿No, no hay policía otro. judicial? No hay empleos. A ver, los ingresos, pues aquí nos dan los ingresos que ha tenido. Aquí sí, por lo menos pone, pone los ingresos de 75 mil pesos. Este, eso es lo que gana el señor. Eh, desempeño como servidor público. Eso es muy interesante, ¿eh? porque eso es, ese es su ingreso. Para que luego no diga que con 75 mil pesos ha hecho esto y esto, ya ha construido, y ya y tiene esto y tiene caballos y tiene... ahí está, eso es lo que él manifiesta. En el desempeño del año anterior, pues ahí está, que recibió un millón de pesos. Ok, bueno, bienes, tiene un terreno de 296 metros cuadrados con construcción de 177, le costó 198 mil pesos en 2009. Es, Oye, para ir a comprar uno. Eso es lo que nos dice el señor. Bueno, tiene una casa allá abajo. Una casa de 425 metros cuadrados. Personal. Eh, lo recibió como una donación de, del señor Víctor Manuel Alejandri. Y ah. tiene un valor de un millón quinientos mil pesos. Y eso lo recibió desde 1999. Tiene escritura, escritura pública. Eso es lo que tiene como bienes el señor Navarro, más este. A ver cuántos automóviles debe tener un buen. Ah, no, nada más tiene un automóvil. Tiene una Jeep Patriot 2017 que le costó 328 mil pesos. Ese es el patrimonio del señor Navarro. ¿Ok? Eso es lo Uy, que nos. ¿Es un mago financiero? ¿Cómo hizo el hotel? ¡Qué bárbaro! No, bueno. A, ver eso, es lo que no, a eso, ver, eso es lo que nos está diciendo. Pero seguimos, seguimos, este. A ver, síguele. Eh, inversiones no tiene inversiones. Adeudos tampoco tiene adeudos. Préstamos no tiene préstamos. Vámonos ahora a los intereses. No tiene empresas. Eh, empresas. No tiene empresas. O sea, si ustedes saben que él tiene alguna empresa, no es cierto, no es de él. No tiene empresas. aquí dice no participe en empresas. ¿Instituciones? Qué. No, bueno, pues esto es lo que está en la 3 de 3. Ah, perdón. Si están diciendo que es otra cosa. Por eso decimos que no está completo y es omiso. O sea, no. Están tratando de cotorrearse al 3 de 3. Están poniendo ah, en algunas cositas. A ver las instituciones, Carla. Tampoco no tiene ninguna relación con ninguna institución. Apoyos que reciba este. Federico, ¿cómo se llama? No, pues, Cuate. Nadie, nadie le ha dado dinero para campañas, nada. No tiene, no tiene nada. Este es, es un querubín. Este no cuenta en beneficios privados, tampoco con fideicomisos. O sea, este señor. Que ya ha sido alcalde, está ahorita en licencia, no tiene conflicto con no relaciones con empresas no, no tiene propias no tiene no, carlos tercera, no, se te está yendo la voz carlos no va a tener conflicto de interés de acuerdo carlos con, se te eh, está yendo la voz no tiene no sé, es cuestión del internet ya se, ¿Se oye no, no nos no bueno, bueno bueno, pero... bueno, bueno Ahí. Claro. Pues, es, es el internet, Carlos como que se, se corta pero ¿se sí, entiende sí, sí. lo que estás diciendo a ver, ¿ya me escuchan? sí, sí. sí. repítalo por favor, bueno. porque se cortó la parte más importante, donde el señor Alejandro Navarro no tiene hoteles entonces que nos expliquen pues, de quién sí. es el hotel que está en Valenciana porque ahí no aparece por, tampoco. Porque, aquí El asunto este, no son los bienes, sino las relaciones. O sea, lo que nos está poniendo aquí o más bien lo que no está poniendo aquí es que tenga relación con nadie. Es un fantasma dentro de la sociedad. Y por lo tanto, cuando llegue a la presidencia municipal, pues no va a tener conflicto de intereses, porque como no tiene a nadie, como no está relacionado prácticamente con nadie, es un fantasma que va por Guanajuato y no tiene relaciones con nadie, casi ni lo vemos, pues entonces no va a tener conflicto de interés. No va a tener conflicto de interés por apoyar a sus familiares. Por ejemplo, a las empresas de sus familiares no tiene ningún conflicto de interés ahí. En cuestión de hotelería, pues el sobre apoyo que puedan tener los eh, hoteleros y que se vayan dando desde el ayuntamiento porque él es miembro en principio de ese gremio, pero por lo que dice, aquí, aquí no, hay nada, no, tiene ninguna relación con ello. Entonces aquí está la falsedad del asunto. Están realmente omitiendo la información para no, comprometerse. porque qué? Porque el problema problema es que si si aquí aparecen las relaciones relaciones por por ejemplo, con su suegro, suegro, si aparecen las relaciones relaciones los los con empresarios que que los han apoyado, este el gre los gremios que lo apoyan, los de los bares, etcétera, etcétera, pues luego va a tener conflicto de interés y eso no le conviene ponerlo ahí. Entonces, aquí está claro que no está funcionando la 3 de 3 en el caso de estos señores. Y ahí está. Ahora, vamos a ver la parte fiscal. Carlos, lo más falta ahí es esa tire una terraza al nombre de su hijo en la casa del intendente Riaño. No aparece nada. No, ahí no hay nada. No puso nada. Según él, no tiene nada. A ver, Carla, si, si nos vamos a, a la parte fiscal. ¿Qué nos dice la parte fiscal? No paga impuestos. A ver, pásale. Pásale, pásale. Más de lo Raquel, buen rostro. Presentada en ceros. Okay. No, ahí se pago ¿Sí es Ahí lo que están los bueno, impuestos. ¿sí es? A ver, no se pasa, confundan. No? Es lo que le descuentan como presidente municipal, salario del municipio. Sí. Eso es. Pero no declara sí. ningún impuesto de sus empresas. No veo ninguna declaración. Porque no tiene Piri. Ah, perdón, perdón. Sí, es un hombre muy pobre. No hay hotel, no hay empresas, no hay nada. Quede clara. Por favor, no lo ataque, Piri. Ay, perdóneme. Chico. No lo vuelvo a hacer. ¿Tu documento que saca los observatores para demostrar la falsedad. Es falso no, Bueno, todo esto? es tiene, a ver, es que espérense, espérense. Sí, si hay ahí ahí, ahí, ahí están las determinaciones hasta el final. Pasarlo, espérense. ahí está. Tiene ISR a favor, le deben 32 mil pesos. Este, le 359, y 359 mil y bueno, sí, yo lo que veo es lo que dice el PIR y que, que es la parte grabable de su de su este ingreso como alcalde. Y eso es lo es lo que tiene. O sea, realmente nada, nada más porque seguramente no participa en ninguna empresa ni mucho menos. Entonces hay que tener esa referencia. ¿eh? Eso es muy importante. Pasemos a la siguiente. Ah, Carlos. Carlos, pero, pero ¿sabes qué? Este, mejor hay que decirlo como es porque eh, si decimos seguramente no, creo que la gente luego se puede confundir. Algunas personas van a decir, ah, sí, no tiene y lo vayan a tomar literal. Mejor hay que decir las cosas como son. El señor no está declarando tiene un hotel cuando es sabido de todo el mundo que cuenta con un hotel. El señor está diciendo que solo tiene un vehículo y solamente declara lo que viene de su sueldo como presidente municipal y no todo lo que le deja su empresa, porque un hotel es una empresa. Por eso, pero ese es, eh, eso es de una empresa. Entonces, no es personal de él, sino de una empresa. Pero lo que está mal es que no diga que participa en esas empresas. Ese es el problema que tiene ahí, por es. Este toda la, la, la, parte, la parte de vinculación patrimonial que tiene con las empresas, la está, la está escondiendo. Pero a ver, falta sus compromisos. Mira, él sí tiene compromisos con la integridad. Qué bueno, qué bueno que sí tenga compromiso con la integridad. A ver, si, si, si nos lo pones, eh, Carla. Sí. Junto, junto al... Junto al... Está... El, la estoy yo lo estoy abriendo ¿eh? ¿lo pueden ver? sí, ahí está, qué bueno qué bueno que él sí tenga ahí está, propuestas deben de ser bastantes, propuestas para fortalecer la integridad pública va a ser transparente con cero tolerancia a las malas prácticas reformaremos, reforzaremos y ampliaremos los organismos de participación ciudadana mantendremos unas finanzas sanas y una alta participación, una alta calificación crediticia, qué más súbele. Este cuate de aquí vica gobernador, Y va, va a mantener la certificación de la norma mexicana de igualdad y no discriminación que le pregunta la síndica. ¿Cómo lo trató? Pero, a ver, esa es su propuesta de integridad a ver, por ejemplo, no habla de conflicto de interés, que va a evitar el conflicto de interés, que va a evitar, por ejemplo, entre otras cosas, el tráfico de influencias adentro de, de, su, de su gobierno. Es, eso no existe. O sea, toda la parte ética no está ahí. Y, es, y esta hojita es lo que pone como su compromiso de integridad. Lo que ¿A quién pone lo que es? ¿Cómo que se llama? El que cobra el derecho de piso? ¿Cómo? Nada, vale, bueno. Eso es lo que nos Ay. está proponiendo en el sitio público el señor Navarro. Vámonos al siguiente candidato. A ver, Carlos, A antes, de, antes de que continúes, están mandando decir que en la declaración fiscal sí está en la hoja número 10 lo del SAT y que sí habla de que obtuvo 4,275,000 pesos, 510. Eh, que porque no es que de, la, de Hacienda no dice salva. Y entonces dicen que no estamos analizando bien lo que son las, las, la, la información que están dando de ninguno, la formación fiscal de los candidatos. A Nos ver, están... no eso, es la... no pasa, a ver, lo que pasa es que Nos estamos dando las cosas. A ver, este, volvamos a su, a su 3 de tres Carla. A ver. Pon, no, bueno, no, no, no, no, te, te iba. Está a... bien, no, el SAT. El, el Él está llegando al SAT. Él dice que tiene no, no, ingresos no. de cuatro millones. Eh, a... a ver, vámonos para atrás otra vez a, a su, a su expediente completo. Bájalo. Ok, pon, pon el, la casita, por favor. Viene. Pon los ingresos. Ahí están sus ingresos. A ver. ¿Dónde a ver, están los cuatro millones que dicen, perdón? Cuatro millones entonces. Sí, se fijaron. optimismo sí ¿no? permanente es soto. A ver, cuando, se, cuando se, se diseñó la 3 de 3, y se los digo porque yo estuve de, cerca de eso, en el Centro de Investigación y Docencia Económica. Este se vio todo esto y evidentemente aquí hay incongruencia. Él está diciendo que recibió setenta mil cuatrocientos un pesos mensuales, mensuales, punto, ahí está. No estamos inventando nada. Eso eso es lo que tiene. Ahora, vámonos al fiscal y en el fiscal dice que recibió 4 millones de dónde? Ver, y también sabemos ¿cómo? que Samantha, que Samantha claro. también estuvo eh, como, o sea, es una figura pública porque su esposa también lo claro, conoce claro. y aquí Eso tampoco lo no está, con... no está declarando. Y dice ingreso neto de la pareja. Así es. es cero. Ahora, vámonos, vámonos a, a, a la parte de la, de, la manifestación de, de interés. Por favor, Carla. ¿A no. interés interés la verde ahí mero dice que tuvo cuatro millones pues cuatro millones de dónde le vinieron no tiene empresas a ver pone empresas no hay nada bueno ahí está el asunto ya le caímos en la mentira o sea por lo menos lo que se puede decir es que su su declaración de tres de tres es mentirosa es engañosa a ver, Carlos. Silenciosa, omisa. No, no, no. Una declaración. Una en su es, declaración dice que 75 mil pesos mensuales, lo cual da en bruto, en bruto, anualmente, 900 mil pesos. Ahora multipliquen cuántos meses ha estado en el cargo. Si lo multiplica por 30 meses, por 30 meses, significa que el señor le ha entrado cuánto dinero. No, pero esta. Dos millones setecientos pesos. Esa es una declaración. Anual. Por eso. Sí. Pues no. Pero el punto de Piri es porque esta esta persona te dice optimismo permanente soto. Porque si el señor solamente está declarando su sueldo como ayuntamiento, y no la empresa, ¿por qué tiene cuatro, cuatro millones doscientos setenta y cinco mil si, si en el periodo que tiene gobernando el así acumulado es. debería de ser de dos millones y medio Se aproximadamente. Entonces, así es. No dan, los números. no dan. No dan. No dan, pues, bueno. No hay... salen las matemáticas. No, no, no, no hay congruencia entre las cifras. Este, ese es el problema. A ver, pero estamos contestando a lo que le mandó a Lolita. Lolita, no coinciden lo que gana como presidente municipal con el número de cuatro millones. Esa es la contestación. Ok, correcto. Vámonos a, a ver el de el del otro candidato. Ortiz, Cristian Ortiz. Bienes. Bueno, ahí está, de la Salle, de, de, estudió Derecho. Uno licenciados en el cargo. Eh, va a ser en el orden federal lo que quiere, quiere ser presidente municipal federal de Guanajuato. Bueno. ¿Licenciado en qué, Carla? No sé. Ver, empleos estuvo en la Secretaría de Salud, fue ejecutivo ahí, este, estuvo en la Delegación Estatal del IMSS también. ¿De qué fue? ¿Doctor o qué era? Doctor no, General de, derecho. de Seguridad ¿Eh? Ciudadana. De derecho. ¿Operaba? Derecho Sanitario. Ah, perdón. A ver, sí, este, bueno, estuvo también como Director General de Seguridad Ciudadana de 2015 a 2018 eh, en la dele Delegación Estatal del IMSS, fue ejecutivo de 2013 a 2015 y en la Dirección General de Tránsito de 2006 a 2009. Esos son sus cargos. Pues creo que tiene congruencia en esta parte, ¿no? A ver, los ingresos. Ahí están sus ingresos. Ahí gana bien poquito. 16 mil pesos, ingreso mensual del declarante 16 mil, ingreso de la pareja 36 mil, ingresos mensuales netos percibidos por el declarante 52 mil, junto con la pareja. Pues esos son, son sus ingresos, digo. Es lo que le está declarando. Tiene, tiene cierta lógica este asunto. A ver de bienes cómo anda. Ahí está. Tiene dos casas. Una casa con un terreno de 598 metros cuadrados. El valor de adquisición no lo tiene. El transmisor no. Ahí falta esa información. Y eso es lo que pone ahí. Tiene otra casa. De 1,498, 89 metros cuadrados con 200 metros cuadrados de, este, de construcción, una compraventa con un crédito y le costó 475 mil pesos en 2014. Eso es lo que sabemos. Y luego tiene un automóvil, una motocicleta, a ver. ¿Está? Le costó 70 mil pesos un TIDA y otro automóvil más. Y 324 mil, que es un Kia Soul. Punto. Eso es lo que tiene. No sé yo ahí en principio, no sé ustedes qué que, que alcancen a, a percibir, pero. Yo yo vuelvo nuevamente a que a que me digan sus contactos dónde compran los terrenos tan baratos. 1,489 metros cuadrados, no más el puro terreno 319 y así como si le hubieran regalado 200 metros cuadrados de construcción, ¿no? bueno mira Me encantaría mira. que estuviera el arquitecto Arcos para que nos dijera cuánto cuesta el metro de construcción. De, mira, Carly, depende depende de, de la ubicación, depende mucho de, exactamente del lugar, de los servicios y además veamos que es del 2014, este... Y bueno, a lo mejor puede ser una, alguna oferta. Pero bueno, por lo menos le está declarando, ¿no? O sea, no se ve tan desfasado. Ok. No, Ahora, sí se ve desfasada, Lolita. Sí se ve desfasada porque tan solo, por muy barato que esté el terreno, si ya es una casa habitable, debes de tener los servicios y debajo de 200 pesos no encuentras un Pero, pero aquí lo que está hablando es el valor de la adquisición, Carlos. Son 475 mil pesos. Si compró el terreno y luego le construyó 200 metros cuadrados, pues esos no están ahí en los 475 mil pesos. Por eso, Pero, 300, 300 pesitos el metro. Bueno, consiguió un terreno muy... a buen precio. A ver, por eso digo que no está tan desfasado, o sea, por lo menos está declarando algo congruente, porque bueno, está ganando 10, 16 mil pesos. Pero estamos hablando del 2014. Y sí, efectivamente, él trabajó en, en tránsito del Estado y después fue director. O sea, bueno, pues vamos a, a, a, a poner este... Creíble. Vámonos a los intereses, la, a la declaración de intereses. Hay congruencia, hay congruencia en lo que declara. En esa parte, vámonos a la declaración de intereses. No, no, no, la de, declaración de intereses primero. A ver, tiene relación con una empresa, fíjense aquí, que se llama Cape Guanajuato MXCC, tiene el 50%, es socio, recibe remuneración por su participación, no, no tiene remuneración, pero esto es muy importante porque este es el primero que dice que tiene relación con una empresa. O sea, si al ratito esta empresa prestara servicios al municipio, y él interviniera en contrataciones, etcétera, etcétera, este, aquí habría conflicto de interés. Claro. Esto muestra cómo es importante presentar esto para tener transparencia en el asunto. Entonces, sí tiene una empresa con la cual está relacionado. Nada más una, ¿eh? Instituciones no tiene ninguna relación, incluso con el movimiento ciudadano tiene ninguna relación este apoyos nadie le ha dado apoyos a ver apoyos tampoco representaciones ahí sí tiene representación con la misma empresa con la que trabaja desde, desde 2018 este a mí lo que me llama la atención es por qué no se pone el sector productivo o de qué es esta empresa así es ¿Cape qué es? ¿Qué será? Ojalá de pronto nos diga de qué es Cape. No, parece es una empresa este de... de, de tiene en blanco la... detalle del sector productivo al que pertenece. No, no puso. No, no. Pudo haberlo llenado y no lo hizo. No lo tiene. Este, a ver, clientes principales que tenga. No, no cuenta con clientes, o sea, no ha tenido clientes a la empresa. No funciona no más, la empresa. Nada no más de esa empresa, pero algunos otros clientes que lo hayan contratado de manera personal, en fin, nada. Beneficios privados de sus, de sus familiares, en fin, tampoco. A través de fideicomisos, tampoco. O sea, realmente aquí está el limitando totalmente sus intereses no tiene intereses con, con con nadie que lo apoye nadie lo apoya nadie nada tampoco o sea si se fijan nadie quiere revelar sus intereses porque porque si revelan los intereses luego vendría el señalamiento del conflicto de interés que es para lo que sirve precisamente la 3 de 3 entre otras cosas sí entonces bueno siquiera este dio un pasito adelante y, no, y señaló una empresa con la que tiene cierta relación ok, ahora sí vete a la parte fiscal no, ese es Alejandro Navarro no, ese no ese que los números no le checan perdón estaba buscando cape en el otro lado. Ahí está sus retenciones, los ingresos, su ingreso anual, etcétera, este, impuestos retenidos. Pues ahí está. Sobre 254 mil pesos, sus cantidades a pagar, en fin, ahí está su, ahí está su, su declaración, no, no, no sé si ustedes identifiquen problemas así, graves, pues, yo no sé. Nada más que había dicho que ganaba 16 mil pesos, entonces eso por 12 meses. Serían 192 mil, y aquí aparece como 254 mil. No sé si tenga que ver. Pues habría que checar, porque estas uh -huh. son las minucias que hay que estar este, viendo, ¿no? No, no, no, no. ese no es minucia. Mi ese es un error de invento. base a ser grabable 254 mil pesos. Tiene razón Carla, ¿eh? Y él, él manifiesta ¿Y que él recibe. Recuerda en... que hay deducibles automáticos en, en la declaración. Entonces, ahí puede ser eso. En fin, ahí está para, para el análisis. Ok, la que este y luego lo que sigue, Carla, que es su, su, su compromiso. E integridad e integridad. Mi grupo en el poder ha acaparado la toma de decisiones de manera excluyente. Ay, perdón. <risa> Carla, ya te fuiste. No, aquí estoy, aquí estoy. Es que no sé qué hice. Es esta. Ah, ahí voy. ¿Ya la ven ahí? Ya. Sí, sí, sí. sí. Ha acaparado la toma de decisiones de manera excluyente y en beneficio de unos cuantos. ¿Eh? necesitamos un nuevo sistema que tenga como eje el sentir y la participación ciudadana donde la democracia representativa se enriquezca con la democracia directa requerimos una nueva cultura democrática ciudadana la democracia participativa debe servir para poner diques al autoritarismo y la corrupción por eso debemos poner a funcionar un sistema municipal anticorrupción fíjense, pues aquí ya por lo menos él sí está diciendo que va a tratar de implementar un sistema municipal de anticorrupción. Habrá que ver la congruencia de eso, porque este es uno de los personajes que, como decía este Lolita, aparte de ir como alcalde, cosa que sí se puede por ley, va también como regidor. O sea, si no gana como alcalde y tiene los votos necesarios, va a entrar como regidor. Entonces, aquí sí viene que propone iniciativa ciudadana, plebiscito, el referéndum, impulsar las figuras, este, la revocación del mandato, la consulta real a la gente, la contraloría social, el presupuesto participativo, la planificación participativa, el poder de las asambleas ciudadanas por municipio para promover, ya no sé qué más, porque no alcanzo a leer. Súbelo, Carly. Oye, Carlos, tú que eres un brillante, estudioso, el muchacho, ¿Qué te dice el mayor respeto, ¿Tiene capacidad para todo lo que manifiesta? Es una pregunta que hago, porque su carrera no está enfocada en ese término, ¿no, Lolita. Esa es la pregunta que les dejo al grupo. Ok. Bueno, no. Me gustaría que me explicara cómo es la planeación participativa o qué es lo que quiere implementar para esta planeación. Sí, yo ¿No? me, aquí lo Era. que hay que ver es la parte objetiva. Eso es lo que están poniendo. ¿Quién se los hizo? ¿Cómo se los hizo? Pues eso es otra historia. Este, él, por lo menos, está cumpliendo muy por encimita con el asunto, dice que va a poner un... va a tratar de, de crear un sistema anticorrupción. Bueno, bueno por lo menos hay una, una, una propuesta totalmente etérea, pero ahí está, pero algo, algo hay a diferencia de los otros. Entonces, pues este es, esta es la 3 de 3 este, de, de, de... De estos tres. De Cristian Ortiz... Este de estos tres y esto es todo lo que hay. No hay un solo regidor que haya puesto su 3 de 3 No es. Nadie lo ha inscrito. Ningún regidor, ningún síndico, nada. Entonces, a ver, Carla, Carla, ahí busca, encarga a los regidores. Ahí el regidor en Guanajuato. Filtrar. A ver qué dice. No dice nada porque no hay nadie. registrado. ¿Qué hizo una extraordinaria presentación? Le pregunto. A los no hay aquí, ¿cuántos tres. ¿Presidentes municipales? Tres. No, no, no. Pon, pon a todos. ¿Y para qué quiero ver a todos? Ah, ¿Cuántos doctor, presidentes municipales hay? Para que, ve, para que se vea que también en otros, en otros secretarios, secretarios, municipios secretarios. tampoco sé. Ah, en otro municipio, bueno, ponemos ¿qué ¿Eh? municipio? ¿No no, lo no, ves? Pon a todos, hasta arriba, pon a todos, todos, todos. ¿Dónde? Otra vez en candidato, sí, hasta arriba, todos los municipios. Ahí está. Ahí está, ahí hay? ¿Son todos? ¿Carla? Sí, puse todos. De todos los municipios de Guanajuato, del estado de Guanajuato. Esos son: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. 8, bájale Carly. 8 8. 12. A ver. Ahí aparecen 4 del, de no sé. no, pues no, no, no del municipio de Guanajuato. Sí, sí. No pues no hay un montón que no Compren 32 en total. ¿Cuáles 4 del municipio de Guanajuato nada más de otras? Sí, y nada más tres. Ahí están uno Alejandro. Alejandro, Cristian y, y Edgar. Son Los únicos a ver, eh, no hay que perder la, el, el programa del día de hoy. La clave es que el observatorio fijó claramente que el instituto electoral no está cumpliendo con su obligación que establece la ley. Por consiguiente, los guanajuateses de Guanajuato no sabemos por quién vamos a votar. Sabemos que existe el joven Navarro, que existe el joven Edgar, y que existe Quincean Ortiz. Pero de las panillas no sabemos nada. Entonces, ¿qué es lo que se propone o qué es lo que está creando la responsabilidad del Instituto Electoral. Esto, Carlos, es una farsa. Eso es lo que yo veo. Porque no hay en ningún momento algo claro para los ciudadanos. Y eso que yo sé que ustedes son estudiosos, se pusieron a investigar. Pero ¿cuántos ciudadanos guanajuatenses tienen tiempo para investigar esto? Casi nadie. No tienen tiempo. Entonces, qué grave es la situación. Esa es mi conclusión de este espléndido estudio que ha hecho 12 de G pero de ustedes. A ver, yo aquí quiero aclarar algo porque hay una persona que está optimismo permanente, Soto, dice que eh, Navarro, en la fiscal de Navarro, en la hoja 10, dice que, los, que el municipio de Guanajuato le pagó un millón mil pesos por sueldos como presidente. Y dice que en la declaración fiscal, también en la misma hoja 10, el SAT dice que obtuvo ingresos por 4,275,000 millones por actividad empresarial y servicios profesionales. Cuando nos vamos aquí a la hoja del SAT, de que este señor nos está retando y nos está diciendo, está en cero, señor. Aquí está. está en cero, no, pero, ese, no, no, pero esa es la página nueve. La página nueve. Ahí, de ahí decía. Ah, aquí está. Sí, tiene razón. Aquí está. cuatro millones. Tiene razón. En actividad profesional, pero no la declara en la otra. Claro. No, no en eh, eh, sus ingresos totales no lo declara. De ah, ¿Dónde está? ¿Aquí? Aquí. Empresas. No participa en empresas. No, no, no, no, no. En la otra, en la casita. Y en la casita. Sí, pero ahí declara que no Pero hablo. también porque, si sí, no. Y luego en la casita en ingresos. Ingresos. ingresos. Ahí. ahí está. Ahí, bueno, ahí está. El señor está mintiendo claramente. Hay incongruencia entre este y su declaración de uh, Hacienda. Bueno, ¿qué más quieren? Pues, porque muchas veces dicen, no, bueno, a ver, que, que, que comprueben. Ahí está. Ahí están, ahí están las falsedades, las falsedades, las falacias y lo que están tratando de hacer allí es de no, no, no transparentar realmente ni sus bienes, ni sus ingresos, ni sus relaciones para luego cuando esté operando la red de corrupción que van a armar o que van a tratar de armar dentro del ayuntamiento, luego no se les pueda imputar relaciones con nadie, este porque si estuvieran aquí declaradas, pues de ahí lo sacas y de ahí les dices, miren, aquí decía que usted tiene relación con fulano, con sultano y aquí están los contratos y usted participó y usted dio instrucciones, etcétera. Así son unos fantasmas, viven en un mundo etéreo, este, son unos querubines y por lo tanto no hay nada que perseguir. Ese es el asunto. Eso es lo que está evidenciado ahí. Por lo tanto, hay dolo en la información que se está mostrando. Y, y, no, no, y bueno, y, y, pa, y para lo que nos reunimos es para ver la participación de los ciudadanos el 6 de junio. El 6 de junio la gente tiene que votar pero cómo va a elegir por quién votar si no hay la información suficiente para poder en Guanajuato, Memo, aclaro, sí, en Guanajuato, no, en Guanajuato, porque es una votación brutal de este país. Sí, en Lolita, Lolita, por favor. Efectivamente, qué bueno, Carlos, que hiciste esta, esta eh, viendo lo que hay de la declaración, que era lo que yo comentaba, que y quién y quién lo revisa. ¿Quién lo verifica? O sea, ¿qué está haciendo el IEC? Eh, estos tres tipos, estos tres personajes, perdón, estos tres personajes, bueno, son tipas, unos tipazos podríamos decir, eh, este, están haciendo su presentación para cumplir. Esto a mí me pidieron que 3 de 3, pues yo ahí está el 3 de 3 y lo pongo como yo quiero y como a mí me conviene. Eso es lo que se está viendo. Esa conveniencia de cada uno de los candidatos que están haciendo esta declaración, pero ¿quién lo revisa? Así como se hizo ahorita minuciosamente que no concuerda una cosa, una declaración con otra declaración. Entonces, dices tú, a ver, ¿qué está pasando? Y esto la gente no lo sabe. Por, precisamente precisamente nosotros como observatorio es lo que queremos transmitirle a los a las ciudadanos, a las personas que nos siguen y que nos ven esto, lo que es la realidad, lo que es la verdad, y que nosotros nos dimos a la tarea de investigar y que aquí está. Se los estamos poniendo a la mesa, señores, para que ustedes tomen sus decisiones. Que el IEC no está haciendo su función, no hay una investigación profunda de que si realmente es verídico o cómo están poniendo lo que están poniendo en su declaración de 3 de 3 y que solamente es cumplir un requisito y ellos dicen, yo ya sí si lo cumplí. Ay, no. ¿Y hiciste tu declaración de tres... De... Sí. Eh, por un lado, con estos tres candidatos. Por otro lado, no hay más información de los regidores, no hay una congruencia en, en quien nos va a gobernar. It's, o sea, la verdad, es un caos. Guanajuato, y no creo que nada más Guanajuato, nosotros ahorita lo estamos haciendo de Guanajuato porque es nuestro interés eh, como observatorio checar lo que está pasando en Guanajuato capital. Pero creo que esto es en, todo, en todos los municipios si nos vamos a cada uno de ellos y Elías ¿qué está haciendo porque bueno, trabaja trabaja todo el año todo el año trabaja y todo el año le pagan y Así dicen es. que la, la carga de trabajo se les viene ahorita bueno, pues ya están relajaditos de todo el año, pues que ahorita se pongan a chambearle, que exijan el 3 de 3, que lo investiguen y que lo... A ver, no, no, está mal, corrígelo, mijito, porque esto no, no concuerda. Y eso es, esa es mi opinión. No sé qué está haciendo el IE, la verdad. ¿Carla está pidiendo la palabra? Sí. Tú abre tu micrófono, Carla, por favor. Sí. Sí. Contestando un poco a Lolita de quién revisa, bueno, en, no encontré en la legislación quién tiene que pero sí encontré esta nota de la jornada donde dice que el INE es quien tiene que determinar la veracidad de las declaraciones 3 de 3 que presenten los candidatos a elección popular. Esta nota es del 5 de abril, o sea, tiene un poquito más de un mes. Entonces, aquí pues también es un, un exhorto al Instituto Nacional Electoral para que compare eh, las, ah, pues las declaraciones que ya existen. Por ejemplo, eh, veíamos... De Edgar Castro, el primer el ejemplo que les puse, les pongo esta porque es la que tengo a la mano y el que ha presentado, y que él nos pone justo esto, esta declaración que está en el INE, entonces que eso sea congruente con la información que está en el IE. Eso es lo que debe de hacer el INE. ¿De acuerdo? la nota periodística, porque por ley no está, sin embargo, entonces aquí ya nos da algo de transparencia, ok, eso es lo que yo presenté en INE, es lo mismo que debe de estar en la página del 10 ¿Por qué razón no está en la página del día? No sabemos. Debería de estar. A ver, Carlos, ¿a quién le debemos llamar la atención para que vengan a atender el tema del Instituto Electoral del, de Guanajuato? Que está fatal. Por lo menos la información de la ciudad de Guanajuato que es la que nos corresponde, Carla. Debemos decirle a Lorenzo Córdoba y a los consejeros que venga a asomarse a ver, a ver, los encargados de esta elección, la elección municipal, es el IEG. El, el, el INE tiene muchas, muchos problemas ahorita y está metido en muchas cosas y tiene toda la elección federal. Pero de aquí, aquí depende. Sí, es un ople, es un órgano que depende del INE. Pero ah. ahorita en, en, en el momento en que estamos de la elección, la verdad es que si tú le dices al INE que traes problemas con la declaración, de, de, de, de Cristian, de Navarro y de Castro, pues no creo que tengan tiempo ahorita para meterse a echarle un ojo. La no, verdad es que el Instituto Electoral de Guanajuato es. que tiene que hacer el asunto. ¿Quién primero permitió tergiversar toda la elección municipal, punto uno? Y segundo, no está al tanto de darnos la información de por quién vamos a votar o podemos votar los ciudadanos. Este es un gran asunto que no está resuelto y que tiene que resolverlo el IEG. Mauricio. Por otro, lado, o sea. por otro lado, en relación a la 3 de 3, que es un instrumento, que es un mecanismo que nos permite garantizar cierta honestidad de los de los candidatos pues ahí están involucrados el CPC, el, el, el Comité de Participación Ciudadana Anticorrupción, está eh, el, el, el IEG otra vez, y el YASIP que es el que tiene la plataforma, pero pues nada más puso la plataforma y ya todo lo demás no le importó, ya puso la plataforma y hay cada quien que se rasque con sus uñas. Pues deberían de cribar y de ver cómo está el asunto para no acreditar realmente como registrados a gente que no ha sido registrada, ¿no? Que realmente eh, cuya, cuya manifestación pues tiene enormes eh, omisiones y en el caso por ejemplo que vimos de Navarro pues tiene claras contradicciones que nos dejan nos dejan muy a la vista pues las falsedades que hay en su 3 su en su 3 de tres eh, que por el otro lado es bueno porque así ya vimos que está diciendo mentiras que es una de las cosas que siempre se le ha acusado. Bueno, ese es el asunto. Pero... Bueno, yo, yo quiero comentar que también eh, el, todas las empresas que viven en, en México, que existen en México, de, deben cumplir con una responsabilidad social y yo me pregunto ¿por qué no los medios de comunicación escrita y televisión y por internet, ¿por qué no han juntado la información para ofrecérsela a sus suscriptores hasta como negocio o sea no entiendo por qué haya ausencia de información aún de, del sector privado que no te, aunque no tenga la obligación legal pero sí tiene la obligación ética porque es una responsabilidad social el gobierno de este país oiga pues ya llevamos más de hora y media así es este, yo quisiera comentar que el documento que nos mandó hace un momento Paloma, eh, ah, quiere hablar Paco Montiel y luego después de hablo yo. lo lobilía, lobilía, faltaba. Lobilía. <risa> <risa> Buenas tardes. No, pues estoy realmente este, muy gratamente sorprendido por el gran trabajo que se está haciendo en el análisis de datos veraces y de que se trata de mantener la naturaleza y los fines del observatorio en ese tipo de ejercicios. Yo coincido totalmente con Lolita, de que es el IEG en donde están las fallas más graves, porque el sistema para registrar información tendría que tener los suficientes filtros y el diseño para que no saltes campos. En muchos de los ejercicios que uno tiene por internet, existe esta esta condición de que si no cubres un campo este no puedes pasar al siguiente y no se admite que presentes un determinado documento, pero como que el IEC está solamente cumpliendo trámites burocráticos sin que exista una comisión de supervisión y hasta de fiscalización de lo que está haciendo, porque es muy penoso en, el, en la página del órgano que tiene bajo cargo la, la organización y la validación de la elección en el estado de Guanajuato, tenga ese tipo de fallas tan graves. Mi pregunta es, entonces el, los integrantes del instituto con todas sus dependencias y entidades, ¿por qué cobran? ¿O para qué cobran? ¿Para qué están ahí? Y es una cuestión que sí tiene que ver también con la ética de estos funcionarios o de estos este, encargados de los servidores públicos porque es muy grave que existan esas omisiones, o sea, estamos a pocos días, ya estamos a menos de 20 días de la elección para que todavía no haya información ni siquiera la elemental que tendría que tener de todos los candidatos a un este pues de cargo de elección popular. Entonces, sí, realmente yo donde veo el desaseo es en, en, en, en el IEJ, porque si, así como en su momento frenó, según esto, candidaturas y no permitía que se le concediera el registro a un candidato, ¿por qué tal después se desentiende y entonces en qué anda ocupado? Que organizar casillas y demás no tiene suficiente personal para que lo hagan. Entonces, a mí sí me parece muy grave la responsabilidad insuficiente y la ética muy cuestionable de quienes están integrando la dirección y el consejo directivo del IEJ, porque muestran una absoluta, pues no sé cómo llamarle, pero sí como, no digo que sea apatía, sino más bien una complicidad para que no tengamos elecciones democráticas. Porque esto es algo que el IR tiene también que colaborar en la construcción de ciudadanía, en de desarrollar una ciudadanía democrática. Pero si no hay información, si no hay interés porque la información esté disponible y esté accesible a los ciudadanos, pues entonces estamos realmente con una ausencia y un vacío bastante, bastante grave. Y es más grave todavía que que en realidad sea una zona ciega la que se está dando, porque también me pregunto es si los ciudadanos no sabemos el JECSI sabe quiénes son los candidatos a síndicos y a regidores, les consta que tienen las características, los perfiles, las competencias suficientes para que en su caso, los, si los ciudadanos lo deciden y los eligen, puedan hacer un papel más que digno y honesto, pues a mí me parece que el, el mal viene, pero lo meto al sistema del Estado. Desde que el Estado se empanizó, y perdón por así decirlo, todo ha sido sometido a criterios pragmáticos y a criterios de ganancia política y electoral. Entonces, pues yo creo que nosotros tenemos que seguir denunciando y aceptar que la gente nos indique que estamos cometiendo errores. Y me parece que también es muy importante señalarlo, que nuestro afán no es exhibir a nadie ni atacar a nadie sino mejorar las condiciones en las que se van a desarrollar estas elecciones del próximo 6 de junio. En eso nos jugamos el futuro nuestro, el de nuestros hijos, de nuestros nietos y está de por medio la gran este, empresa cultural y social que se llama Ciudad de Guanajuato, Municipio de Guanajuato, porque el municipio tiene una riqueza extraordinaria, y que en un momento dado los negocios no permiten ver más que el, las puntas de los tentáculos del pulvo que intenta apoderarse de bienes y de recursos de todo tipo. Entonces, pues yo creo que es hora de decir, y si tú estatal electoral del estado de Guanajuato, ya basta, ponte a trabajar, haz tu chamba, y ayuda a que Guanajuato en realidad tenga una elección ejemplar. Yo ahí dejaría mi comentario, muchas gracias. Oigan, nada no más, habilidad. una cosa, permítanme, este, porque llevamos mucho tiempo ya aquí al aire. Y la pero, gente se cansa. Pero, pero, pero fíjense una cosa, está verdaderamente plagado de comentarios, nunca habíamos tenido tantos comentarios y siguen llegando, que pues yo creo que no vamos a alcanzar a leer, pobre Lolita, porque son, pero un montón de comentarios sobre todo esto que hemos estado analizando. Entonces, pues yo sí lo, lo, lo, los invitaría a que empezáramos con eso porque nos podemos tardar un ratito ahí eh, en, en tanto sí, más, este, Carlos, sería bueno, Memo, que brevemente sacáramos el comentario de lo que dijo nuestra compañera que pidió licencia a la OCDG. Ya ves que hubo gente que se criticó eso. Lo que dijo hoy en el Facebook es Paloma, ahí está. Serías si tan amable. brevemente lo que nos comenta Comunicado con antecedentes en el documento oficial Planilla Morena, registro de candidaturas para ayuntamiento, acuerdo 153, en donde se reconoce la incorporación de su servidora en la Regiduría Propietaria 1 y en los estatutos de la Asociación Civil denominada Observatorio Ciudadano de Guanajuato, es menester que obre en congruencia con ellos y me abstenga de continuar mi participación en el observatorio. En tal virtud. Formalizo mi separación temporal en tanto concluye esta fase del proceso electoral y se den a conocer los resultados de la elección, los cuales pudieran situarme en un supuesto de incompatibilidad con el perfil objetivo y apartidista del observatorio. Ha sido un privilegio para hacer la oportunidad de interactuar con los miembros de esta agrupación y compartir la aspiración de promover la participación ciudadana y exigir el funcionamiento transparente y eficaz del gobierno, además de señalar sus deficiencias, lo que sin duda seguiré haciendo. Me despido de sus miembros y saludo con afecto a sus simpatizantes, con el cariño de siempre y el mayor compromiso de extender mi trabajo para Guanajuato y su diversa población. Paloma Robles de la Calle. Ese fue el comunicado que nos mandó hoy este, Paloma, en la que simplemente... Eh, está siendo congruente con lo que dicen nuestros estatutos, que no puede haber ningún ingre, ingre, este, miembro del observatorio que tenga conflicto de interés. Es decir, que esté en el, en el gobierno y al mismo tiempo esté en el observatorio. Por eso ella se separa y pues, se despide de todos con cariño. Licencia, licencia, no se separa. Pidió licencia. Pidió licencia, sí, claro. Ahora sí, Lolita. Al ataque, Lolita. Y, oigan, y que este comunicado viene a confirmar algo que Paloma ya nos había extendido antes de, que, de todo esto, desde que ella supo de su candidatura, no es de hoy. Ella ella eh, puso el, el comunicado hoy por todos los rumores que había al respecto, pero ella eh, nos comunicó a nosotros como observatorio desde que ella supo del proceso de candidatura. Así es, sí. Por favor, Lolita, si sí eres tan amable verlos con comentarios. Sí, sí, son, sí, son muchísimos, son muchísimos. este Jackie Caudillo dice, en la página del licenciado Edgar Castro, si viene la planilla con sus currículums, Jaime Cruz Arredondo, no necesariamente lo que está en la página del INE, sea la verdad, dice el dicho, caras vemos, corazones no sabemos. Eh, otra vez, este Jaime Cruz, perdón, quise decir, y eh, la confusión surgió de que estoy dando seguimiento a las acciones del IFE, concretamente el accionar de Córdoba... Eh, Vianelo en las elecciones federales. Jaime Cruz, estoy desde Tijuana dándole seguimiento. Jaime Cruz, sean imparciales, no se molesten. Guille Aguilera dice también, ah, que lo está viendo. Jaime Cruz, todas las intenciones de quién pregunta. Eh, en, otra vez, vivo en el Paseo de la Presa, Jaime Cruz. Eduardo Sarabia, muy bien, Carla. Armando Morales, estimado observatorio dentro del IEC, nadie aguanta un cañonazo de 126425.25 mil de sueldo. Jaime Cruz, seré doctora Carla y respeta mi opinión. Guilla Aguilera eh, comenta que así es. Eh, no soy doctora. Eh, dice eh, Carla Piñón dice... opinión Ah, ok. <ríe> no. Este, Eduardo, nuestros respetos a todas las opiniones. Me parece perfecto eso que está comentando. Leonora Villegas dice, recuerden que los partidos políticos ya están obligados a transparentar su gestión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. ¿Qué tal López? Dice, Patricia Apreciado es una mujer de trabajo, valores y un papel de un buen trabajo, pone una B, me imagino que es buen, de un buen trabajo ante la sociedad. Eh, Jackie dice, solo falta el, el cínico perdón, el síndico de la coalición que es el contador Julio Ortiz, ya que ellos también llevan planilla a la que llamaron Rosa, que es integrada por mujeres, ya lo habíamos comentado. Um, eh, Armando Morales dice, maestra Dolores, le faltó decir que también conocemos sus mañas, gracias. <risa> <risa> ¿De, ¿De quién? No sé de quién. <risa> si las, Lolita, son las de... ¿cuáles no ¿Cuáles mañas ahorita? No, no, bueno, pues ya no se para... dicen públicamente que si son para las que bien... Si son las mías que me las diga Armando Morales, porque dice que ya las que ya las conoce, pero no sé de quién, eh, no sé de quién estaba hablando yo, y él está diciendo que de sus mañas necesito que aclare cuál es, cuál es de quién estaba diciendo. Jackie Caudillo, este, da, da las gracias, Jaime Cruz Arredondo. Este señor, como sus dice, es un candidato guanajuatense, el ingeniero mineno y Plans de beneficio egresado de la antes autónoma Universidad de Guanajuato, generación 7277. Digo antes autónoma porque a mí me parece ahora no es, pero eso es otro tema. No sé de quién estaba comentando este Jaime Cruz. Guilla Aguilera dice, así es, Lolita, no sabemos ni quiénes son. Carlos. Cerrillo Pacheco dice, sobre todo patrimonial, fiscal, intereses. Leonora Villegas, de acuerdo, Carla, él ella tiene esa información, solo tiene que difundirla, está obligado a hacerlo. Lulis Piña dice, los invitamos a seguir la... la, la, la, la, la, la. dice de Guanajuato para tener una clase política con principios. O sea, que los inviten a seguir la página de Facebook del Filtro Ciudadano de Guanajuato. Y dice... Este, Jaime Cruz, nadie presenta a su 3D3 3 para transparentar su patrimonio, bien en, en, encomillado, su patrimonio y en mi opinión de nada sirven. Ser vería mejor reforzar los procesos de auditorías para verificar que los dineros públicos de la, de la, que administran o, o se administran adecuadamente y no se desvíen para otros fines, incluido el patrimonio personal. Juan Campos dice, exactamente, solo ponen lo que les conviene en el 3 de 3 porque se les recomienda hacerlo, pero no es obligatorio. Eh, optimismo permanente dice SHA, la Secretaría de Hacienda y me imagino que, que es la que está mencionando. Optimismo dice, Edgar Castro Zarrillo no tiene ingresos como funcionario público. ¿Qué es eso? ¿Es lo que exige el 3 de 3? <coughs> Jaime Cruz dice, no que no. Da pena ajena a la página patrimonial revisada. Conclusión de nada, dice. Otra vez, Jaime Cruz, es correcta la observación de Carlos Arce. La transparencia del candidato debería demostrarse en la página. Optimismo permanente, dice. En la declaración fiscal de Navarro, también en esa misma hoja, el SAT dice que obtuvo ingresos de 4.275.510 millones de pesos por actividad empresarial y servicios profesionales. Ya lo, ya lo checamos. De Hacienda nadie se salva. Y ustedes no están analizando correctamente la información fiscal de ninguno de los candidatos. Ya lo revisamos nuevamente. Leonora Villegas dice, Carla, conozco muchos casos de empresarios guanajuatenses que no declaran bienes ni ingresos porque es una forma de evadir impuestos. Otra vez optimismo, dice, la declaración fiscal es el documento oficial de Hacienda en la página 10 de este documento. Eh, Lulis, alguien lo tiene que hacer. O Lulis Piña dice, alguien lo tiene que hacer, no podemos quedarnos pasivos. También Filtro Ciudadano de Guanajuato lo estamos haciendo. Eh, Jaime Cruz, ¿y por qué no exigirle al IE que para eso se le paga? Leonora Villegas, en concreto, el, incluir, el incluirse en la plataforma 3D3 no garantiza la transparencia de los candidatos. Armando Morales, observatorio, es tiempo de cuestionar al IEC que, no que no están haciendo su trabajo, ya que caudillo y también exigirle a los que faltan, son nueve candidatos y solo tres, me, tres medio intentaron presentarla. Armando Morales, es momento de que observatorio ciudadano de Guanajuato inviten al presidente del IEC para que conteste a todas las dudas que tenemos los guanajuatenses sobre estas elecciones de 2021. Eh, Leonora Villegas dice, Lolita, ¿pediremos la intervención de la UIF? Porque es su pregunta. Porque el IEC va a decir que a ellos no les compete verificar la validez de la información, ya que la firma fue un compromiso de buena fe y eso de que el IEC trabaja todo el año es una falacia. Solo trabaja seis meses cada tres años. Jaime Cruz Arredondo, Lorenzo Córdoba, no tiene nada que ver con el titular del IEC. <coughs> Jackie Caudillo IEC no ha resuelto además las denuncias en contra del mal actuar de los candidatos Jaime Cruz Arredondo pone una carita así como de triste, Jaime Cruz Arredondo dice, exijamos al IEC que haga su chamba, Jaime Cruz Arredondo felicitaciones la de intervención del señor Francisco resumen más de hora y media de programa Leonardo Villegas, excelente sesión gracias Jaime Cruz, es correcto el estado de, de, de, el estado de empanizó y ahora priva el bien personal al bien común Armando Morales, de los candidatos, maestra Lolita. Ah, ya, ya me contestó, ya me contestó que es de los candidatos, este, de la mala fama. Gracias. Es un gusto escuchar. Ah, un gusto las... escucharlos y verlos. Este, y Mario Rodríguez Llebra dice: Lulis Piña, es muy cierto lo que usted dice, casi toda la gente es agachona con esos casos que nos conciernen en toda la ciudadanía. Y bueno, no sé si me faltó, hay algunas respuestas que también tuvo Carlita ya directamente con, con algunas de las personas que nos hicieron los comentarios. Muy bien. Pues ya, eso es lo eso. Es... Y Carla, por favor. Pues nada, ya para finalizar, a mí sí me gustaría... Pues pasar de la crítica a la construcción social, ¿no? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer como sociedad? Carlos, no sé qué pienses, pero tal vez esto puede quedar como antecedente para la promoción de, de una ley que sí esté bien que esté bien acotada hacia, con los lineamientos pertinentes y todo lo que debe de incluir una 3 de 3 y todo lo que debe de incluir eh, la, la página del IEF que sea por ley, que no sea nada más lo que ellos quieren, ni un checklist de ya lo hice y ya ahí está. No, que, que sea algo serio, que sea un trabajo serio y que sea por ley, Carlos, ¿cómo, cómo ves esto? Pues mira, ya hay, ya hay condiciones para ello. A nivel federal ya es obligatorio, por ejemplo, la 3 de 3. Si hay obligatoriedad de presentar la 3 de 3. Entiendo que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción está controlando eso, eh, pero la verdad es que hay mucha resistencia y mucha resistencia de los partidos políticos. Cuando tú hablas de hacer una ley y que la ley sea muchísimo más dura para exigir trans, mayor transparencia, pues le estás pidiendo a los partidos políticos que sus diputados hagan esa ley. Ya te imaginarás cuál va a ser la respuesta. Este es el problema de todo esto. Eh, y es el problema de cuando está alterado precisamente por las partidocracias internas del partido y cuando los diputados no, no actúan como representantes de la ciudadanía, sino como voceros de sus partidos políticos únicamente. Ese es el problema y ese es el problema que vamos a estar encontrando. Por eso es tan importante la, verdad, la verdadera independencia. De, de los poderes, y en este caso del poder judicial, y en este caso la libertad y la independencia de los diputados. No hemos hablado de los diputados y la parte sobre todo de los diputados locales, los federales se habla mucho en redes y todo, pero no de los locales. Ahí hay todo un problema que necesitamos este, plantear. Ojalá, y la próxima semana lo podamos hacer porque también hay elecciones de diputado local y es importante darle una mirada a, a esta elección ya fueron más de dos horas eh, sí. y yo les quiero agradecer a todos mis compañeros Javier Esparza, Francisco Montiel, Carla Piñón, María Dolores Montenegro, José Luis Luz Santibáñez Cantero y a Carlos Arce su participación en este programa para mostrar nuestra indignación por la farsa que estamos construyendo para este proceso del 6 de junio. Y nos vemos la próxima semana en punto de las 11 de la mañana en la parte eh, en vivo de la transmisión por Facebook Live. Muchas gracias, buenas tardes, buen provecho.